Hola a todos. A continuación presentamos un resumen de noticias del día de hoy, 4 de mayo del 2022, referente al estado de Nueva York. Donald Trump ha pedido a un juez que castigue a los abogados que publicaron partes de una declaración que revelaba sus temores a ser golpeado con fruta peligrosa por manifestantes. El testimonio del expresidente dado en una demanda que alega que sus guardias de seguridad agredieron a manifestantes fuera de la Torre Tron en el 2015, fue hecho público la semana pasada por los abogados de los demandantes en el caso. La abogada de Tron, Alina Java, acusó a los letrados de actuar de mala fe al presentar una moción para que se les sancione por esta medida. Un reconocido miembro de una pandilla del Bronx fue condenado a 21 años de prisión Después de ser declarado culpable de múltiples cargos, incluyendo intento de asesinato, crimen organizado y delitos con armas de fuego, incluyendo un incidente de disparos que provocó la parálisis permanente de un joven de 18 años en la sección Mott Haven en el 2018, José Caban, conocido como Nene, era un miembro clave de The Jack Boys, una empresa criminal involucrada en la comisión de numerosos actos de violencia, incluyendo tiroteos en el Bronx y sus alrededores. El 19 de junio del 2018, cerca de la calle 136 Este y la avenida Willis en el Bronx, Cabán, ayudó a otro miembro de la banda a intentar asesinar a un rival que recibió un disparo en la columna vertebral y quedó paralizado del pecho hacia abajo, según los informes policiales y el testimonio del tribunal. Antonio Delgado será el próximo vicegobernador de Nueva York, anunció la gobernadora Kathy Hochschul. Con Antonio Delgado a mi lado como vicegobernador, ambos haremos historia y marcaremos la diferencia, tuiteó Huchol el pasado martes. La elección de Delgado, un representante del Congreso del Valle de Hudson, se produjo tras unas semanas tumultuosas en la cima del gobierno de Nueva York, tras la acusación del ex vicegobernador Brian Benjamin. Benjamin fue detenido el 12 de abril después de que las autoridades federales le acusaran de llevar a cabo una trama de sobornos en Harlem. Rápidamente dimitió, pero habría permanecido en la papeleta para las primarias del 23 de junio, en las que Hochul espera asegurarse la nominación demócrata a gobernador y luchar por un mandato completo como gobernador. Bill de Blasio puede haber conseguido su trabajo ideal después de ser alcalde, ser un asesor experto en ser profundamente impopular, y el hombre antes conocido como His Honor ha puesto sus ojos en su primer cliente no solicitado, el presidente Joe Biden. En un ensayo del Atlantic titulado Joe Biden puede aprender de mis errores, de Blasio, admitió que los neoyorquinos le despreciaban cuando dejó la mansión Gracie. Cuando se trata de ser impopular, desgraciadamente soy un experto, escribió el ex alcalde neoyorquino. Washington Heights es uno de los barrios objetos de una campaña lanzada el lunes para reducir la velocidad de los conductores, según informó el New York Times y confirmaron las autoridades municipales. El exceso de velocidad arruina vidas, reduce la velocidad, es una campaña de 4 millones de dólares en múltiples plataformas para contrarrestar el aumento de la violencia en el tráfico y frenar los incidentes de exceso de velocidad que se están produciendo a un ritmo mayor desde el comienzo de la pandemia, según un comunicado de prensa de la ciudad. Washington Heights, junto con los barrios de Canarsie en Brooklyn, Jamaica en Queens y Harlem y Hop Points en El Bronx, serán las zonas elegidas para la campaña debido a los elevados datos de accidentes. La pandemia del COVID-19 hizo que decenas de hoteles alrededor de la ciudad de Nueva York cerraran otros se fueran a la quiebra y algunos salieran mal heridos, quedando a medias en el mapa de opciones de alojamiento turístico de la Gran Manzana. Y en medio de la crisis de desamparo y falta de viviendas asequible que sigue creciendo en los cinco condados, con la preocupación de que miles de familias en procesos de desalojo pronto la agranden, el alcalde Eric Adams lideró el llamado a que la legislatura estatal permita que hoteles vacíos y subutilizados se usen para crear unidades de viviendas asequibles permanentes. Los detectives están interrogando a una persona de interés relacionada con un tiroteo en una bodega del Bronx que dejó un hombre muerto y dos personas gravemente heridas. La policía dijo que el tiroteo ocurrió en el interior de Subaidi Segundo Grocery Corp en el 6 de la avenida X-Burnsain, justo y junto a la avenida Girón en University Heights. Los agentes de la comisaría 46 al responder a una llamada al 911 sobre el tiroteo encontraron a un hombre de 31 años con un disparo en la cabeza y el torso. Las unidades del Servicio Médico de Emergencia lo declararon muerto en el lugar de los hechos. La policía no ha revelado su identidad a la espera de la notificación a la familia. El Comité de la Asamblea sobre la Ley Electoral votó a favor de aprobar un proyecto de ley que ayudaría a la gobernadora Kathy Hochul finalmente a arrancar su deshonrado ex-vicegobernador Brian Benjamin de la boleta primaria de junio después de su detención y renuncia por cargos de soborno. La legislación A-10-135, que fue presentada por el miembro de la Asamblea Amy Paulín, demócrata por Worcester, permitiría a cualquier candidato nominado o designado, acusado o condenado por un delito para eliminar su nombre de la boleta electoral. Según la presidenta del Comité Latrix Walker, demócrata de Brooklyn, si el proyecto de ley se aprueba y Benjamin retira su nombre, de la papeleta, Hochul puede entonces elegir un nuevo candidato dentro de los cuatro días siguientes a la declinación de su ex número 2. Final de este resumen de noticias de la ciudad de Nueva York, servido desde el departamento de prensa de Eco News Agency. Gracias, Bolívar Balcácer.